Vamos a empezar a grabar. ¡Hola a todos! Buenos días por allá, buenas tardes por acá. Bye. Estamos Buen acá. Día. Hola, hola. Estamos en el penúltimo día de esta, de esta jornada, la de esta semana. Una jornada maravillosa. Y, y hoy tengo el placer, la alegría, el agrado de presentar a nuestra querida María José Rincón, que es directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, también es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, eh, y nos va a hablar de un tema maravilloso. Me, me encanta el título, Mantener vivo un diccionario diferencial, la segunda edición del Diccionario del Español Dominicano. Así que nada, para no perder un segundo más, eh, María José, querida, te dejo... el no sé se... Eh, muchísimas gracias Soledad, fundamental. Bueno, gracias por estas palabras y por supuesto por, pues, por darme esta oportunidad eh, de, de compartir con, ya he estado en otras jornadas, en casi todas, y de compartir con lexicógrafos y con, y con especialistas y también con gente que veo que está muy involucrada con, con el diccionario eh, y con los diccionarios. Eh, te decía que, que me... Me pillas en Madrid, precisamente representando a la Academia Dominicana de la Lengua en, en la celebración del 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta mañana hemos estado en el, en el pleno de la Real Academia con todos los académicos americanos y los presidentes ¿no? y directores de las academias y yo represento a la Academia Dominicana y hemos estado hablando, por supuesto, de diccionarios, del diccionario histórico que hablábamos ayer, del de americanismo que también hablábamos ayer en estas jornadas y, y bueno, esta tarde nos toca de nuevo Pleno de la, de la Real Academia así que estoy entre Pleno de la Real Academia y Pleno de una jornada completamente lexicográfica pero no me quería perder esto no sé, yo estaba... Creo que compartiendo la pantalla, pero no sé si ven la presentación o... Comparte ahora de nuevo. Vale. Ahí sí. A ver. Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Deja a ver dónde la pongo para verla. A ver. Ahí. Sí, esa sería la... Perfecto. Pues... Empezamos, ¿no? no, no, no vamos a. yo quiero también verles las caras, como decía ayer Mar, quiero ponerla de forma que vea la presentación pero quiero verles las caras a ustedes. Sé que entre los que están asistiendo hoy aquí está parte del de equipo del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía para que después cuando hablemos pues tengamos esa, esa posibilidad ¿no? de compartir un poco el trabajo que hacemos. Pues sí, ¿te gustó el título? creo que nos gusta un poco a todos. Hablábamos ayer precisamente con, con Mar Campos, la concepción errónea probablemente se debe a que nosotros los lexicógrafos y todos los que nos han precedido, pues les ha costado trabajo eh, explicar que los diccionarios tienen que vivir constantemente, es decir, que primero nos ha costado quitar eso de el diccionario, como si solo hubiera un diccionario, y nos ha costado también Quizás porque partíamos de esa concepción en papel, ¿verdad? del diccionario en forma de libro, objeto libro, mmm, nos va a costar mmm, cambiar esa concepción del diccionario como un objeto vivo, que an si antes decía yo ayer nacía muerto ahora mmm, nace eterno no hay que mantenerlo vigente por eso eh, ese título de mantener vivo un diccionario diferencial no yo quiero poner el ejemplo de un diccionario que hicimos en la Real Academia digo en la Academia Dominicana de la Lengua que es el Diccionario del Español Dominicano, en el que ahora precisamente estamos inmersos en hacer esa segunda edición. ¿no? Y, y precisamente la idea de esta charla de hoy es explicar qué nos encontramos cuando tratamos de mantener vivo un diccionario, ¿no? en la práctica en qué consiste. ¿no? Pues el Diccionario del Español Dominicano lo publicamos en la Academia Dominicana de la Lengua en noviembre de 2013. Es decir, que estamos cerca ya de esos 10 años que tradicionalmente usa la Real Academia como término, digamos, abstracto, eh, temporal, para eh, la, la publicación de una nueva edición. ¿no? Y lo, lo publicamos en formato papel, en ese entonces por iniciativa de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua. No quiero dejar de decir esto porque probablemente, también será uno de los temas, yo lo voy a tratar por encima, pero probablemente en, después en el coloquio surja, como ha surgido casi todos los días, por lo menos en los que yo he estado presente, ¿no? Lo vinculado que está el diccionario, ¿a quién financia el diccionario? Lo vinculado que está el trabajo lexicográfico práctico, no el teórico, el práctico, que es de lo que hoy vamos a hablar aquí, a... ¿quién va a financiar ese trabajo? ¿no? Es un trabajo intenso, arduo, que exige un equipo, también vamos a hablar de eso. hoy. ¿no? Entonces este diccionario, tras cinco años de trabajo, es un diccionario nueva planta, nació en noviembre de 2013. Su publicación fue fruto mmm, gozoso ¿verdad? de la concepción que había en la Academia Dominicana de la Lengua de eh, que necesitábamos prioritariamente para nuestra lexicografía diseñar y construir un diccionario que fuera moderno, un diccionario que respondiera a técnicas, a criterios lexicográficos actuales y que con, con la idea del usuario que nosotros tenemos en nuestro país en mente, no, la idea de que teníamos que ofrecerle a ese usuario que se merecía ¿no? un diccionario con garantías suficientes de rigor científico y con elaborados con técnicas modernas, ¿no? En la lexicografía dominicana, hasta ese momento se apreciaban esas dos tendencias que eran las dos tendencias de más éxito, o que han sido eh, las dos tendencias de más éxito en la lexicografía regional americana tradicional, también en la diferencial de España, no solo es el americana, ¿verdad? el Primero, un, un aprecio por la expresión criolla, diríamos, ¿no? Un aprecio por la, por la expresión diferencial. Eh, por, por lo diferente diatópicamente y es, Por lo tanto, eso mueve a registrar esa expresión diferencial, pero al mismo tiempo eso se conjugaba con esa tendencia normativa que mmm, consideraba esas, esas expresiones diferenciales, esas palabras o esas eh, locuciones, pues los consideraba incorrectos, siempre basándose por detrás, ¿verdad?, corre ese río de, de la actitud purista en la que casi siempre se toma al español peninsular ...como punto de referencia. Y a veces a un español peninsular, yo mmm, que soy de las dos orillas, porque yo soy española, afincada de hace muchísimos años en República Dominicana, andaluza por más señas, por lo tanto soy diferencial por partida doble, soy diferencial del español peninsular y al mismo tiempo soy diferencial, ¿verdad?, en el español panhispánico diríamos, ¿no? yo que soy diferencial y sé de lo que hablo, a veces ese punto de referencia normativo del español peninsular es un español, y permítanme la expresión, inventado, es un español que no existe, porque el español, hoy lo hablábamos en la Real Academia, es un español pluricéntrico, plurinormativo, eh, ese complejo dialectal del que nos hablaban nuestros, nuestros profesores, ¿no? Y esa es la realidad del español. Entonces es muy difícil establecer una norma específica en la que basarse para ese afán normativo. Por lo tanto, es un poco conflictivo saber a qué norma nos estamos refiriendo ¿no? en, en este tipo de diccionarios. Pues nosotros, nuestra historia lexicográfica partía de ahí. ¿no? Ahí les he puesto los títulos de los que son hasta el nacimiento del DED, los que serían los principales ¿no? diccionarios dominicanos. El, el que nosotros consideramos el primero, que es el de Rafael Brito de 1930, Diccionario de Criollismos, del que por cierto mi equipo y yo estamos haciendo una edición crítica que probablemente salga publicada a principios de año porque ya es absolutamente inconsultable, no, no aparecen ejemplares, es muy difícil, eh, Roberto que, que, que me está viendo, lo estoy viendo ahí, no me va a dejar mentir, o sea, para, para conseguir un ejemplar del Diccionario de Brito hemos sudado tinta sudor y lágrimas, ¿verdad?, eh, bueno, ese nació en 1930, no tiene un valor lexicográfico más allá de ser el primero, es un glosario de criollismo, se echó como se hacía en ese entonces por un aficionado sin quizás muchos conocimientos, pero es lo que tenemos y a nosotros los lexicógrafos eh, nos gusta valorar lo que tenemos porque es el... A través de ese esfuerzo es que nosotros llegamos a ser quienes somos y aportar un, un granito de arena más en ese camino. ¿no? El segundo sería el de Dominicanismos de Manuel Antonio Patín Maceo, que se considera el primero académico porque Patín era académico de la lengua de la, de la Academia Dominicana, y el Pleno de la Academia Dominicana pues, avaló ese diccionario. Este es diferente, es un diccionario, no es un diccionario moderno, pero es muy valioso porque Patín era un gran conocedor de la variedad dominicana. Es un, el conocedor de la lengua, en fin. Este sí se ha publicado otras veces en homenaje a Patín, ¿verdad? Es más fácil de encontrar. Y el último, diríamos, de, entre los que se pueden calificar como de cierta seriedad, ¿verdad? Sería el de Carlos Esteban Deive, que era mm, también académico, pero es, este es un diccionario... Los dos, ¿no? Patín y Dave son dos diccionarios muy personales, hechos individualmente, diccionarios de autor individual, digamos, como se hacía tradicionalmente. Y Carlos Esteban Deive tiene dos ediciones, el que, se considera el, el que se podía comprar en las librerías, digamos, ¿no? Cuando yo empecé a conocer la variedad dominicana, dos ediciones, una del 86 y después otra del año 2002, con muy pocos cambios, ¿no? Bueno, pues partiendo de eso, la idea era crear un diccionario que no fuera eso. La idea era crear un diccionario que no fuera un diccionario personal, un diccionario de autor único, que se basara en una técnica lexicográfica y que se pudiera pues, respaldar por parte de la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí les he puesto por encima lo que serían los rasgos tipológicos de este diccionario, ¿no? eh, registra el léxico propio de la variedad dominicana de la lengua española, la selección de la nomenclatura se realiza de forma diferencial, es decir, el diccionario incluye palabras, acepciones, locuciones que son usuales en el español dominicano, pero que no se consideran de uso común o generalizado, todo esto con matices, claro está, en el español general. Insisto en el español general porque nos desvinculamos de ese grado diferencial que parte del español peninsular, que era lo que hasta ese momento se había usado en los diccionarios dominicanos. ¿no? Por lo tanto, solo registra esas Términos, esas acepciones eh, del español dominicano que no se consideran eh, comunes a todos los hispanohablantes, ¿no? independientemente de la variedad de español que manejen. Por tanto, es un, un diccionario restringido, dialectal, que enfoca el léxico dominicano eh, con independencia de su origen eh, y, por supuesto, con independencia de su posible apego o no a normas lingüísticas, ya sean estas normas lingüísticas académicas o no. Es decir, es un eh, diccionario de uso, ¿no? aunque es un diccionario académico. A veces relacionamos siempre lo académico con lo normativo, aunque es un diccionario académico, es un diccionario no de norma, sino de uso. Es decir, las palabras se registran, las acepciones se registran independientemente de ese apego a la norma lingüística académica o no, o de esa adecuación siempre cuestionable, por supuesto, una adecuación social o cultural, ¿no? Es decir, es un diccionario de uso que registra lo que decimos, cómo lo decimos, y esto es importante casi sin tomar partido académico por cómo deberíamos decirlo. Y digo ahí casi y lo recalco porque es, ahí hay un cruce que después quizás mmm, podamos nos dé tiempo a, a entrar ahí, en qué parte el diccionario de norma y el de uso se cruzan. ¿no? Eh, nuestro diccionario abarca el léxico del español dominicano del siglo XX y del XXI, esas fueron las fuentes que trabajamos, hasta nuestros días es una obra que por supuesto y por este rango de tiempo incluye léxico vigente, eh, neologismos, nuevas creaciones, pero también no solo frecuente en el presente, sino también léxico que ya está o desaparecido o al menos, eso nos dicen las fuentes, en vías de desaparición, por razones generacionales o por razones de cambio en la cultura de, de los hablantes o de la forma de vida de los hablantes, ¿verdad? Pero que mmm, consideramos que esa inclusión era necesaria al no haber otro diccionario mmm, válido, digamos, ¿no? al que recurrir, pues fundamentalmente para la lectura de las obras dominicanas, ¿no? de, de la literatura dominicana. Aquí tienen un ejemplo, me gusta siempre poner un ejemplo para que nos centremos ¿verdad? y con eso hablamos un poco de palabras dominicanas. Por ejemplo, un, una palabra común en el español, la palabra esperanza, tiene una mm, acepción específica del español dominicano, quizás no privativa del español dominicano, no sabría decirlo, pero sí no es del español común y se refiere al saltamontes, ¿no? a una variedad de saltamontes de color verde para nosotros es una esperanza. Entonces, eso es una locución dominicana. O, por ejemplo, con el sustantivo, con el adjetivo cenizo, pues aparte de todas las acepciones que usamos del español panhispánico, ¿verdad? pues tenemos también cuando se refiere a una botella de cerveza, cuando está muy fría, muy fría y se cubre de escarcha. ¿no? Pues eso es una acepción, entiendo que privativa, o, o, o por lo menos muy particular del español dominicano. Y después tenemos palabras que hasta donde sabemos, porque, insisto, los lexicógrafos a veces... Incluimos cosas basándonos en, en, en una serie de comprobaciones y la lengua siempre nos sorprende, ¿no? Decimos que esta palabra es privativa del español dominicano y después aparece, vete tú a saber en qué sitio, en el sitio que menos sospechábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, medalaganariamente o me ganario eh, que son palabras que, de las que tenemos el di, el, casi el día y la hora de su fecha de nacimiento, ¿verdad? Porque tenemos quién creó la palabra, ¿no? Fue creación de un autor dominicano, pues se usa muchísimo en el español dominicano y creemos que es privativa. Bueno, estos serían no solo lo que son lemas o palabras específicas del español dominicano, sino acepciones, ¿verdad?, del español dominicano. eso de me da la ganario, una vez que. Me imagino que en algún momento va a cundir, porque es bastante útil en la vida diaria, ¿no? Algo me da la ganario es algo que se hace arbitrariamente, ¿no? Que, que se actúa sin. Bueno, sin método, sin criterio, o que se hace por, por, porque me da la gana, ¿verdad? Que, de ahí, es que viene, de ahí es que viene la creación de la palabra. Por supuesto, lo que decía que es de uso y que no tomamos partido académico, por ejemplo, en el caso de los extranjerismos, pues ahí tienen dos términos del béisbol, inning inning, ¿verdad? Están registrados las dos variantes, una, el, el anglicismo puro y duro, que se usa muchísimo, y otra, la adaptación del español. Mm. Probablemente si tuviéramos un criterio normativo, pues el anglicismo sin adaptar, el hecho de que exista un anglicismo adaptado, mataría, ¿verdad? La incorporación en el diccionario del anglicismo sin adaptar, si fuera de norma. Pero en este caso es un diccionario de uso y se registra lo que se usa. O, por ejemplo, eh, casi mente, que normativamente no debe estar bien porque no es un adverbio correctamente formado, ¿verdad? Pero se usa mucho en el español dominicano. Y pues habría que dejar para otro diccionario, recomendar o no, si quisiéramos ser normativos, si eso debe o no usarse. O por ejemplo, el otro que no lo voy a leer porque dicho en voz alta para un hablante dominicano es una palabra tabú, muy vulgar, muy absolutamente restringida en, en el uso, ¿verdad?, y sin embargo, evidentemente tiene que estar en el diccionario, ¿verdad? Porque es un término usual que se registra y que está, y de hecho está registrado con, con las dos eh, variantes. Bueno, esto solo como ejemplo, ¿no? De lo que sería un poco la, el registro, ¿no? La macroestructura, el eh, lemario, ¿no? Fuentes, bueno, fuentes innumerables, ¿no? Toda la narrativa dominicana, o, o casi toda, ¿verdad? Publicaciones periódicas, páginas electrónicas, prosa académica y científica, muchas redes sociales que aunque no sirven para después documentar en el diccionario, sí sirven para documentar el uso y para, y para ir investigando por dónde van las tendencias léxicas, bueno, todas esas fuentes, evidentemente, eh, eh, esa diversidad de fuentes y esa riqueza de fuentes lo que hace es que nos encontremos con uno de los primeros problemas, entre comillas problema, el de la lematización. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las variantes gráficas? Todos los que hemos trabajado en lexicografía dialectal o, o de variantes nos damos cuenta de que hay muchos rasgos fonéticos dialectales, por ejemplo o la adaptación de los mismos extranjerismos que generan una serie de variantes gráficas en distintos estados que no sabemos qué hacer con ellas cuando las tenemos que registrar en un diccionario. En cuanto tomamos contacto con la fuente empezamos a encontrar este problema. De hecho, es una de las cosas que más se ha criticado a, por ejemplo al diccionario de americanismo, ¿no? la multiplicación de variantes que a veces son simplemente variantes gráficas o variantes fonéticas. ¿no? Las palabras en el discurso real en nuestra utilización de esas palabras todos los días, pues se presentan con muchas variantes. Y esas variantes gráficas de una misma palabra, pues suelen ser muy frecuentes en el español dominicano, muy frecuentes. Y su selección se convierte en una de las tareas más delicadas a la hora de hacer el diccionario del español dominicano. ¿Por qué? Pues porque nuestra idea era superar la heterogeneidad que eh, había existido en los diccionarios hasta ese momento en el tratamiento de estas variantes. Por lo tanto, ya con ese precedente, nosotros queríamos superar ese, esa heterogeneidad. Para ponerles ejemplos, eh, vamos a tratar brevemente eh, casos de rasgos fonéticos dialectales o de adaptación de extranjerismo para que vean las dos causas que para nosotros fueron fundamentales de problemas ¿verdad? a la hora de lematizar. Bueno, en el español dominicano, muy por encima y muy rápido, tendríamos todos esos rasgos dialectales que ustedes están ahí viendo, que automáticamente se presentan, tienen consecuencias gráficas. Por supuesto, el ceseo, la aspiración de esa implosiva, esa misma eliminación de esa implosiva, la aspiración de la, de la H procedente de fe inicial latina, la neutralización de la L y la R, eh, o la vocalización incluso de esas dos consonantes en posición implosiva, el antiatismo y, por supuesto, todo esto con sus correspondientes ultracorrecciones. Entonces, cuando vas directamente a las fuentes, a los textos reales de uso, encuentras que no solo la diferenciación léxica, sino también la diferenciación gráfica eh, en la representación de esas palabras o de, esas, eh, de las palabras dominicanas, ¿verdad? pues tienes el problema de cuál de todas esas variantes vamos a elegir. Esto parece sencillo, ¿verdad? Pero imagínense esa palabra que yo les pongo ahí. Tienen la fotografía un balsier, ¿no? un balsier es un tipo de tambor pequeño, ¿no? tipo tambora, se usa entre las piernas, se toca, bueno, pues ese tambor se llamaba el CIE en la República Dominicana, eh, nosotros lo hemos documentado en los textos con todas esas formas que ustedes ven ahí en la lista que tienen a su izquierda. ¿Cuál elegimos? Las variantes ortográficas se producen con mucha frecuencia y también son muy evidentes en términos que no pertenecen a la lengua estándar, cuando hacemos un diccionario diferencial, probablemente muchos de nuestros términos quizás habría que usar, eh, que habría que hacer algún estudio, lo propongo por ahí, lo dejo ahí como trabajo, un estudio de qué porcentaje de términos no pertenecen a la lengua estándar cuando estamos hablando de lo diferencial y entonces estos términos que no pertenecen a esa lengua estándar, estándar muchas veces no tienen una norma ortográfica establecida porque muchas veces forman parte de la oralidad. Es difícil que lleguen a, al estatus de términos escritos, por lo menos con frecuencia. ¿no? Muchos de esos términos dialectales, por ejemplo, están tradicionalmente o han estado tradicionalmente proscritos de la literatura considerada culta y por lo tanto tampoco tienen una tradición ortográfica eh, establecida. ¿no? Todo eso se conjuga también con, con una reticencia histórica ¿verdad? de los lexicógrafos, fundamentalmente, en la lexicografía académica, pero, pero en, en general, incluso en la comercial, a incluir en la nomenclatura de los diccionarios palabras que no estuvieran refrendadas por, por el uso de los autores clásicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a este momento no tenemos documentación eh, culta, no tenemos documentación literaria, no tenemos documentación lexicográfica fiable y tenemos que tomar la decisión de qué variante es la que vamos a elegir. Y aquí es que vuelvo a ese casi que les dije antes. Un diccionario de uso es un diccionario que registra lo que decimos y cómo lo decimos, y les decía yo casi sin tomar partido académico sobre cómo deberíamos decirlo. Y, y digo que, que aquí es que se cruza, porque precisamente esta decisión de cuál de esas variantes de Balsier vamos a incluir en el diccionario no es intrascendente, porque la elección... Si, la, si, la, si decidimos tomar esa elección, ¿no? Si la elección de una de esas variantes entre las muchas posibles tiene una consecuencia, se, si se elige una para el diccionario, tiene una consecuencia, aunque sea un diccionario de uso, tiene una consecuencia inmediata, porque la autoridad que emana generalmente del diccionario, y, y si es un diccionario académico es casi mayor, ¿no? Esa autoridad que tradicionalmente emana de ese diccionario académico, pues aunque sea un diccionario de uso, supone que el usuario del diccionario considera que la variante gráfica que elige el diccionario es la variante gráfica correcta, ortográficamente por lo menos. ¿no? Entonces por eso yo les decía, claro, no tomamos partido, pero no tomamos partido hasta que llegamos a este punto. Porque imagínense un diccionario que registrara como entradas esas cinco variantes que ustedes ven ahí y son variantes gráficas. Léxica, el diccionario no trabaja, desde mi punto de vista, no trabaja con la fonética, no trabaja con la grafía. El diccionario trabaja con el léxico, es decir, aquí estamos ante una sola palabra, con múltiples variantes, pero es una sola palabra. La tarea del diccionario es registrar la palabra. ¿Qué forma de la palabra elegimos? Ahí es que está lo peliagudo en este caso, ¿no? Claro, hay muchas soluciones, en nuestro caso era un diccionario en papel, había que elegir una variante, en el caso del DED se eligió la opción de respetar la ortografía convencional, la que evidentemente en este caso, la que más encontramos, de las que encontramos en las fuentes escritas de la literatura canónica o de la literatura de más, eh, de más eh, prestigio cultural, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué elegir el respeto a la ortografía convencional? Pues porque desde nuestro punto de vista eso facilitaba el uso del diccionario um, al hablante, eh, sobre todo la consulta también a hablantes o a usuarios de otras variedades procedentes, de otras variedades del español o de otras lenguas maternas, ¿no? Y al final, pues como academia, mmm, vinculábamos un poco nuestro diccionario con esa... Mmm, mantener la ortografía como instrumento de cohesión de la lengua, ¿no? tan importante en una lengua como es el español. Desde nuestro punto de vista, ese es el valor de la ortografía realmente. ¿no? Y entonces, claro, en ese momento teníamos limitaciones de espacio, como casi siempre que se hace un diccionario en papel, y esa fue la decisión que se tomó en ese momento. Cuando, y hablaremos después, hagamos nuestro diccionario como, como lo estamos haciendo, digital pues esas limitaciones de espacio empiezan a, a perder sentido y hay que tomar nuevas decisiones. Podría ser, ¿por qué no?, registrar todas las variantes gráficas que se documentan, simplemente como información adicional que tenemos a partir de lo que hemos estudiado en nuestros corpus. ¿no? Ahí tienen... Las tres, eh, los tres fenómenos, digamos, eh, dialectales que se reflejan en la palabra y al final, pues la decisión que se toma lexicográficamente de registrar solo una de esas variantes. Aquí tienen otro ejemplo, con la palabra hondear, ¿no? O con, eh, o con el derivado hondeón, ¿verdad? Pues hay de todas las posibilidades que ustedes se imaginen, con aspiración, sin aspiración, con eh, antiatismo, todo lo que ustedes quieran. Y todos esos fenómenos hay que decidir, porque... ¿Qué vamos a hacer? Ponemos todo lo que aparezca en los textos. Pero el diccionario, insisto, es léxico, no es fonético. Entonces hay que elegir la palabra y una forma de la palabra. Porque generalmente estamos limitados de espacio. Insisto, cuando no tengamos limitaciones de espacio, pues, por ejemplo, las variantes, en, el caso, en este caso, nosotros elegimos incluir dos variantes. ¿Por qué? Porque esas variantes que encontramos, las encontramos después del estudio de los textos, encontramos que tenían un claro matiz de uso coloquial, en, este, en el caso de hondear la escrita con J, ¿verdad? reflejando esa aspiración, y popular, que además estaba muy documentado, ampliamente documentado en el uso escrito, eh, sobre todo en registros coloquiales, en, en la parte literaria, pero también en la prensa, y esa amplia documentación... Nos lleva a decidir incluir, no como en el caso de Balsier, que se limitó a una sola de las variantes, digamos la canónica, incluir las dos, las dos variantes. ¿no? En este caso no había remisión, en el caso del DED, quizás uno de, los, de, los, de las carencias ¿no? o de los fallos del DED, a las madres les es muy difícil ver los eh, fallos de sus hijos, ¿verdad? A todas las madres nos parecen que nuestros hijos son los más bonitos y los más. Por eso a los lexicógrafos. Le vemos los fallos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero, pero tratamos de reconocerlo en un ejercicio, ¿verdad? De, de lexicografía responsable. Pero en este caso pasa así, ¿no? Nosotros, el sistema de remisiones, pues no era todo lo correcto, todo lo completo que debería ser. Y es, así lo vamos a mantener vivo, ¿no? Mejorando ese sistema de remisiones. Pero, por ejemplo, en este caso decidimos registrar. Las dos opciones, la variante que, que mantiene la ortografía convencional y la variante ortográfica que refleja el dialectalismo. Es evidente cuando ven, por ejemplo, en los ejemplos, la variante eh, conservadora, digamos, casi no tiene documentación literaria y sin embargo en la variante eh, más adaptada, ¿verdad? más dialectal, sin embargo, pues no fue muchísimo más fácil encontrar ejemplos después hablaremos del ejemplo o en el caso, les decía, variantes dialectales pero también adaptación de extranjerismo ¿no? en el caso de la adaptación de los extranjerismos pues hay un, un caso, un abundantes casos de variación gráfica no a la hora de adecuar un préstamo de otra lengua al español dominicano eso pasa en todas las variedades del español entonces los extranjerismos pasan por un proceso de adaptación, de hispanización verdad y en ese proceso hay múltiples, pero no una ni dos, múltiples variantes gráficas en los que y además conviven en el mismo periodo. Por lo tanto, en un periodo tan amplio como, como el que nosotros estamos tratando, siglo XX y lo que llamamos del XXI, pues se nos eh, las fuentes nos documentan muchísimas versiones de una sola de una sola adaptación de un extranjerismo. Entonces, aunque las academias evidentemente promovemos que se eh, hispanice de, en la medida de lo posible el término, ¿verdad? Pero cuando en el uso encontramos vigencia no solo del término hispanizado, sino del, del, del extranjerismo crudo, o no hay término hispanizado que se use, pues eso es lo que hay que reflejar en el diccionario. ¿no? En el caso de run, pues tenemos el home run, ¿verdad?, en, en inglés, puro y duro, que se usa mucho todavía, y después está su castellanización absolutamente completa y de, de absoluta difusión en el español dominicano. Mmm, Preciosa por otro lado, o sea que cuando nos hablan de hispanización imposible, nosotros decimos: no, no, no hay nada imposible. El, el hablante, cuando lo necesita, hispaniza perfectamente, ¿no? Y no tiene ningún, de hecho, de la hispanización, pues sale jonronero, honroneares, es una palabra absolutamente implantada en el sistema léxico de, del español dominicano, ¿no? Es un, variantes adaptadas y variantes crudas, sin adaptar que se registran, que conviven y por lo tanto el diccionario pues, lo debe. Este sería el resumen muy por encima de, del diseño macroestructural del DED, no. Con esas normas, ahí ven los números, eh, más o menos 10.000, casi 11.000 entradas, casi 14.000 acepciones, casi 4.000, un poquito más de 4.200 locuciones. no. Los ejemplos, no quiero dejar de referirme a los ejemplos, los ejemplos sí estaban en nuestra tradición lexicográfica, Patín incluía ejemplos, Dave incluía ejemplos tomados de la literatura, pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos más de 8.000 ejemplos, la mayoría, 6.000 aproximadamente, vienen de fuentes literarias, pero mm, fuentes periodísticas, eh, páginas de internet, eh, en, est en esta edición del 2013 había más de 600 que procedían de fuentes digitales, y en la próxima edición va a haber muchísimos más, ¿no? Casi 400 extranjerismos sin adaptar. Y en cuanto a los campos semánticos, pues ya han visto que he ejemplificado con términos del béisbol, por ejemplo, más de 400 términos relacionados con el béisbol y uno del que nos sentimos particularmente orgullosos porque fue complejo fueron las 1300 voces relacionadas con la flor y con la fauna. ¿Y por qué nos resultó complejo? Porque para nosotros fue aparte de que es complejísimo, ya le estoy viendo la cara a Soledad, es absolutamente complejo, además para nosotros era una novedad en la lexicografía dominicana, porque los diccionarios anteriores habían renunciado a registrar precisamente, voluntariamente, una renuncia a registrar los términos relacionados con la flora y con la fauna, que para nosotros son especialmente... Eh, eh, amorosos, porque en ellos se conserva casi todo el caudal léxico procedente del taíno, ¿no? De las lenguas indígenas. Y, y claro, nosotros todavía mantenemos algunos de ellos en la vida diaria, pero donde más caudal hay es en, en, el, en los nombres de la flor y de la fauna. Y renunciar a eso, pues, significaba renunciar a una parte importante no solo de nuestro uso, sino también de nuestra historia, ¿no? Claro, ¿en qué nos fijamos en la microestructura para ir avanzando? Fundamentalmente para nosotros la uniformidad, la regularidad. ¿Por qué? Porque nosotros partíamos de una historia que hablaba de todo lo contrario. Y quizás eso nos marcó en el diseño del nuevo, ¿no? una obsesión por la uniformidad, por la regularidad en, en la microestructura. ¿no? Todos los artículos, independientemente de su complejidad, pues tienen el mismo tratamiento. Eso es un avance cualitativo evidente respecto a la lexicografía anterior. Eh, ahí tienen por encima, ¿verdad? Y rápido lo que sería la estructura de un artículo complejo. La marcación, por ejemplo, rigurosa, eh, sistemática, no, es muy importante mediante las marcas, incluíamos en el artículo pues, no solo lo tradicional de lo gramatical, sino el registro, la valoración social, ¿no? la valoración estilística, en fin, ahora vemos, veremos en las marcas. ¿no? Y sobre todo, y en esto sí me quiero detener porque es muy importante, uno de los aportes más relevantes de este, de este diccionario en el que nos empeñamos, específicamente fue en la atención a la definición. El Diccionario del Español Dominicano evidentemente se fijó en que esas definiciones fueran propias, que cumplieran pues, todos esos principios generales que todos conocemos de equivalencia entre definido y definidor, eh, identidad categorial, todo esto que parece de perogrullo para nosotros no lo era, porque todo lo que nosotros teníamos antes, esto mmm, brillaba por su ausencia, ¿no? con todo el valor que tenía, pero para nosotros lo realmente importante era aprovechar ese caudal y hacer un nuevo diccionario, pero que, que aportara esta novedad, ¿no? esta rigurosidad lexicográfica. ¿no? Y otro de los logros del que yo me siento más orgullosa, cuando digo yo hablo de un equipo, ¿verdad? pues otro de los logros destacados de, de este proyecto académico es el trabajo en equipo que nos, nos enorgullece especialmente, primero porque nos distingue del personalismo anterior, ¿verdad? tradicional, no está mal, pero ya las cosas no se hacen así, y sobre todo porque nos ha ayudado mucho, ahí mucho y no del todo, y ya después verán por qué, a que vaya desapareciendo la impronta ideológica de la definición. ¿no? Cuando hablamos de impronta ideológica a veces nos parece que son cosas, gravísimas, ¿no? Cosas mm, eh, de atentados raciales o, o contra la mujer o contra... Y las hay, y muchas, pero a veces son cosas sencillas y nimias mm, que vinculan la, la, la redacción de la, de la definición al que la está redactando. Y por eso les puse yo ahí mm, esa frase del que ha sido o el que debe ser y seguir siendo maestro de todos, de don Manuel Seco que decía que las opiniones filosóficas, religiosas, políticas, estéticas, morales del redactor, sus sentimientos, sus circunstancias personales deben desvanecerse por completo detrás del tejido verbal de sus enunciados definidores. A veces es, esas opiniones filosóficas, religiosas, son las que primero se ven. A veces debajo de todo eso están también esas, esos sentimientos y esas circunstancias personales, esos gustos propios del lexicógrafo que se nos escapan diríamos se nos ve el refajo rapidísimo y como somos nosotros mismos los que vemos nuestra obra cuando se trabaja individualmente pues perdemos la conciencia de que se nos está escapando esa parte personalista en la definición ¿no? y eso solo se resuelve con trabajo en equipo es la única forma, por, teóricamente pero también en la práctica es la única forma les voy a poner un ejemplo que, que creo que les van a resultar divertido Pati Maceo por ejemplo, ¿no? año 47, chemba con chemba, locución adverbial. Está copiado tal cual está en el diccionario, ¿eh? el subrayado es mío. En erótico deleite, si hay dos novios, lo que no es raro, que se besan, lo que tampoco es raro, suele decirse que están chemba con chemba. Estoy segura que todos han eh, entendido de qué se trata chemba con chemba. O sea, el objetivo de la definición está... No me meto en eso, pero digan que no les ha arrancado una perfecta sonrisa porque detrás de ahí vemos a Patín, Patín a quien yo no conocí personalmente, pero a, a, del que sí he conocido a muchos de sus alumnos y cuando hago estas me dicen, es, es la personalidad de Patín detrás de sus definiciones, ¿no? entonces por ejemplo, en esta por eso les digo, pues no es tan grave, es divertido, ¿verdad? pero después van a ver que hay otras cosas que sí es posible que sean más graves, ¿no? o por ejemplo la definición de Macana. Garrote grueso de madera dura y usado con mucha gracia por la policía. Eh, ya, ya están reconociendo a Patín, ¿verdad? Bueno, pues ahí no, no hay más explicaciones. Después hay otras mucho más terribles, ¿no? Grajo, atención, este es del 2002. ¿Eh? en un estudio que yo hice sobre la ideología de los diccionarios dominicanos, es curioso porque en el más moderno es mucho más grave ¿no? es esas presencias ideológicas que en el más antiguo, que supondríamos que debía ser al contrario, pero no, es una cosa de la persona que redacta el diccionario ¿no? de, de la ideología que transmite a veces no tiene ni siquiera que ver con la época Grajo, olor desagradable que se desprende del sudor especialmente de los negros desaseados, esto ya es esto ya no tiene ninguna de las gracia de, de Patimaceo, Maceo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, y he puesto esto de ejemplo, no puede salir en un diccionario. Las hay más graves, las hay menos graves, pero todas las graves, las divertidas y las otras, hay que tratar de suprimirlas de los diccionarios. A los que nos gusta leer diccionarios como si fueran novelas, los diccionarios antiguos, esto es una fuente inagotable de disfrute. Pero los diccionarios modernos no están para eso, por lo tanto tenemos que tratar de evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, aquí les puse, mmm, por supuesto, la, la solución del español dominicano, muchísimo menos divertida, pero muchísimo más neutra, ¿no? Grajo, olor fuerte procedente del sudor, punto. ¿Eh? Macana, garrote grueso y corto de madera, o arma policial que consiste en un garrote corto, en fin, más, muchísimas más acepciones nuevas, ¿no? pues el Diccionario del Español Dominicano lo que aspira es, a lo que debemos aspirar, que es a mostrar coordenadas sociales, coordenadas culturales, en las que nos podamos reconocer un poco todos. ¿no? Es, eh, a partir de ahí conocemos un poco, con, conocen un poco lo que sería el Diccionario del Español Dominicano. Y les quiero decir ahora cómo estamos manteniendo vivo ese diccionario. Nosotros tuvimos un proyecto que nos financió la Fundación Guzmán Arice y la Academia Dominicana de la Lengua, cinco años trabajamos, sacamos el diccionario, hasta ahí acabamos. ¿Qué tenemos? La suerte de que desde nuestra academia se, se tenía en mente que ese proyecto no podía acabar ahí, que el diccionario se tenía que mantener vivo. ¿no? Bueno, pues hemos seguido, todos hemos seguido un poco trabajando, ¿no? en, en principio sin que se vieran los resultados, porque no teníamos proyecto definitivo, pero a partir de ahí, y por eso yo me, me autoinvité eh, con Soledad para que ustedes me escucharan, porque sé que están estudiando lexicografía, para que nos conozcan, para ponernos a su disposición esa experiencia que, que adquirimos con el Diccionario del Español Dominicano. Se considera el germen de lo que después ha sido, y acabamos de cumplir un año de vida, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía que tiene su sede en Santo Domingo, que nació, en octubre, nació a principios de, de 2020, pero se constituyó oficialmente el 12 de octubre de 2020, y les hablo de este instituto precisamente porque son este tipo de instituciones o este tipo de proyectos con un formato u otro los que nos permiten seguir trabajando y manteniendo vivos los diccionarios porque es muy difícil un financiamiento para un equipo que no sabe cuánto tiempo va a estar trabajando sobre todo porque necesitas precisamente para evitar lo que hemos visto antes que el trabajo sea un trabajo en equipo un trabajo en equipo supone más personas, más dinero, más inversión coordinación, en fin una serie de gastos, una serie de inversiones que no todos los que tienen ese dinero para invertir entienden porque ellos no necesariamente son lexicógrafos. Nosotros tenemos la suerte de que, de que a partir de esa experiencia y de la gente que nos ayudó financieramente para esa experiencia, pues quizás hemos hecho esa labor que recomiendo a todos de divulgación de lo que es un diccionario, de cómo se trabaja en un diccionario, es algo que le interesa a mucha gente, por experiencia personal se lo digo, a mí me siguen invitando y les sigue gustando qué significa trabajar en un diccionario, cómo se hacen los diccionarios, porque eso es base fundamental para después conseguir esa financiación, esa gente que te respalde eh, en estos proyectos que son de, de largo aliento, ¿no? que, que no, no son proyectos que tienen una fecha de finalización concreta. ¿no? Evidentemente, la piedra angular es la constitución de un equipo lexicográfico, creo que están todos, le veo la cara a Roberto, Ruth Ruiz está por ahí también, Rita Díaz, es un equipo pequeño, pero todos estamos trabajando al lo mismo. ¿Qué, ¿Qué sumamos con un equipo? Ahí me, le veo la cara a Ruth. ¿Qué sumamos con el equipo? Pues sumamos, un, un primero que no es solo María José Rincón, y lo que María José Rincón sabe o piensa u opina, sino lo que sabe mucho, más personas no solo son especialistas en lengua, no solo son especialistas en lexicografía, mmm, no solo son académicos, son también gente que aporta su propio conocimiento, su propia forma de ser al equipo lexicográfico y un equipo así, un equipo lexicográfico en eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, y en mi equipo eso es lo que yo valoro fundamentalmente, es tienen mucha experiencia lexicográfica porque trabajaron conmigo en el diccionario del español dominicano en diferentes fases, en otros diccionarios académicos, por ejemplo, el, el fraseológico de la Academia Dominicana de la Lengua o en los proyectos que trabajamos con la, con, con la SALE, ¿verdad? el Diccionario de la Lengua Española, el DLE, eh, ahora el Histórico eh, con Marc Campos, eh, el, el Pan Hispánico de Dudas, el Jurídico, en fin, todos ellos, ¿no? Ese equipo, ¿qué nos facilita LegalEx? Lo digo porque a lo mejor cunde el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué facilita LegalEx? Pues facilita un entorno de trabajo estable, que nació virtual y sigue siendo virtual, y por suerte, porque si no, no habría sido posible en estas circunstancias históricas que hemos vivido. Pero ya antes de las circunstancias históricas que nos han tocado vivir, nosotros nacimos como un eh, centro de trabajo virtual. Es decir, no me dejará mentir mi equipo que después que constituimos el IGALEX, nunca nos hemos visto las caras que no sea por la pantalla. O sea, no, nunca nos hemos reunido presencialmente, ¿no? Y todos trabajamos constantemente desde los sitios donde estamos. Eso supone mucho ahorro mmm, de gastos y cuando se entiende eso, el presupuesto del que se dispone pues, se invierte en lo que es realmente necesario, ¿no? en, en lo que sí se necesita, en mantener un equipo estable, mantener un entorno de trabajo estable que incentive pues, que los miembros del equipo se formen, puedan investigar, eh, es decir, que se puedan dedicar a desarrollar un proyecto de largo alcance. ¿no? Creo que los he presentado un poco a todos, nuestro presidente, que no sé si está, porque no, no he visto la, la carita, pero el presidente de Liga Lex, que es abogado, es escritor, es miembro de, de la Academia Dominicana de la Lengua, eh, un jurista muy prestigioso y es además coordinador de Fundeo Guzmán Ariza en la República Dominicana. Eh, y después mm, eh, el alma de, de mi equipo, eh, Roberto Guzmán, académico correspondiente, intérprete, traductor, divulgador, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, Rita, docente universitaria, máster, escritora, lexicógrafa, también miembro correspondiente, y eh, Ruth Ruiz, editora, correctora de estilo, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, coordinadora de FUNDE Guzmán Ariza. Toda esta gente lo que hace es aportar, toda esta gente, sumándome a mí, ¿verdad?, hacemos un equipo en el que cada uno le ve el refajo al otro, entonces eso permite que no se nos vea un solo refajo, sino por lo menos minimizar, ¿verdad?, ese personalismo y sobre todo aportar, pues, ese conocimiento y, y esa vinculación con el proyecto, y ¿En qué consiste eso de mantener vivo el diccionario? Que es lo que, en lo que nosotros, este equipo que les acabo de presentar, está trabajando desde hace un año. Pues mantener vivo el diccionario supone, primero, transformarlo estructuralmente. Nuestra tarea fundamental es mantener esa vigencia del diccionario. Tenemos otros proyectos, estamos, como todos los lexicógrafos, un poco locos y estamos metidos en 10 proyectos al mismo tiempo. Casi todos ellos, ¿a cuál de ellos más emocionante? Pero La Niña de Nuestros Ojos es esta segunda edición del Diccionario del Español Dominicano. ¿Por qué? Pues porque desde el 2013, aunque hemos seguido, hemos seguido trabajando en él, estudiándolo, y ahora tenemos todo un arsenal de cosas que queremos mejorar. Lo primero, transformarlo estructuralmente. ¿Y por qué transformarlo estructuralmente? Pues porque, miren, nosotros, y a lo mejor esto lo comparto con muchos de ustedes, vivimos en nuestro país en un contexto de precariedad económica para la gran mayoría de la población, problemas de alfabetización, de formación académica, ah, abandono, vamos a decir, yo lo puse aquí abandono sistemático, vamos a quitarle el sistemático, pero ustedes me entienden, abandono institucional, ¿verdad? De la cultura, de, de, de la lectura, del libro, entonces, ¿qué significa todo eso? Que tú no le puedes decir a la ma inmensa mayoría de la población dominicana que se compre un diccionario. Y que se compre un diccionario dentro de dos o tres años porque tú has hecho una segunda edición, por más justificada lexicográficamente que esté. Entonces, ¿para qué hacemos los diccionarios? Para, sobre todo, ¿para quién hacemos los diccionarios? Para gente que no puede acceder a comprarse un diccionario. Entonces, nuestra idea, casi desde el principio del DED, lo que pasa es que en ese momento no podíamos, pero a, a, automáticamente nuestro objetivo, por convicción ¿no? lexicográfica, pero también por, por convicción de responsabilidad social, era la de convertir el diccionario no solo en una obra-libro, sino en una herramienta digital de consulta sencilla, accesible y, por supuesto, gratuita. Claro, imagínense, si ya los diccionarios se venden poco, eh, imagínese lo que supone decirle a alguien que te lo va a financiar no, no vamos a vender nada, lo vamos a poner gratis para que todo el mundo acceda. ¿no? Eso lleva una labor de convencimiento de la que no me puedo quejar porque yo los convencí rapidísimo, por suerte, no por mérito mío, sino por mérito de la persona que, y a las instituciones que tenía que convencer, pero yo sé que eso no es sencillo. ¿no? Entonces, claro, para hacer una herramienta, para hacer un diccionario que sea una herramienta digital, pues lo primero que hay que hacer es una transformación estructural ¿verdad? de ese diccionario. Claro, el IGALEX nos permite trabajar en equipo, trabajar en línea, pero además pues nos ha permitido crear una base de datos que, eh, que suma pues, tres metas. Que podamos todos trabajar en equipo y en línea, que podamos todos registrar y acceder a los resultados y que nos sirva de base para lo que será ese... DED 2022, muy ambicioso lo del 2022, ¿verdad? Ese DED 2022 digital. Pues a partir de esa base de datos es que vamos a trabajar en esa transformación estructural. Una vez que tenemos, o simultáneamente porque no hay una cosa antes que la otra, ¿no? Necesitamos revisar y adecuar la planta para que la base de datos coordine con la planta, ¿no? Entonces, pues evidentemente la planta del diccionario lleva una revisión en los criterios de lematización. Un ejemplo. Quizás esta nueva herramienta, sin limitaciones de espacio, nos permita registrar variantes, eh, variantes mm, quizás no las más generales, como hemos visto antes en el caso de las variantes dialectales, ¿no? gráficas me refiero. Y por supuesto, eh, revisión del sistema de marcas, fundamentalmente. ¿no? Mm, evidentemente, toda revisión del diccionario pues, supone incorporar, quitar, ¿no? ya lo veremos automáticamente se transforma la planta, automáticamente hay que transformar la guía de consulta de ese diccionario, porque la idea es que el usuario aprenda o le saque el máximo partido. ¿no? Por ejemplo, los criterios que en el DED usábamos para lematizar las locuciones, ¿no? las lexias complejas, eh, fueron una innovación macroestructural. ¿Por qué? pues Porque nosotros teníamos pendientes, quienes iban a ser nuestros usuarios y quienes iban a ser nuestros usu usuarios pues gente que normalmente no sabe usar bien el diccionario no tiene facilidad para usar bien el diccionario y convendrán conmigo por experiencia propia de talleres de uso del diccionario en que donde más dificultades da a la hora de consultar un diccionario en papel es consultar las locuciones porque nadie sabe por dónde tiene que buscar las locuciones probablemente se solucionaría leyendo las instrucciones del diccionario pero para eso a veces hay que tener conocimientos gramaticales ¿no? que es sustantivo, que es adjetivo que es verbo claro, en el, en el DED nosotros optamos por una lematización mmm, compleja en el sentido de que eh, por ejemplo, una locución como guindar los tenis eh, se podía, o colgar los tenis se podía encontrar por tenis y por guindar es decir, había una alematización doble de las locuciones, o triple, si tenían tres palabras, ¿no? Las locuciones. Por verbo, por sustantivo, en fin, por las palabras léxicas fundamentales. Mm, claro, eso nos lo permitió ese diccionario, pero cuando el, en cuanto el diccionario crece, probablemente una segunda edición en papel no nos lo habría permitido. Y, mucho mejor que todo eso, un diccionario digital evita este problema. Porque la búsqueda en un diccionario digital ya no dificulta la eh, localización de las locuciones. Simplemente tú escribes la locución y la, el, el, el motor de búsqueda te lleva directamente al lugar donde el lexicógrafo haya decidido. ¿no? Es decir, podemos volver a la lematización tradicional porque el motor de búsqueda va a solucionar ese problema que nosotros intentamos buscar con esta lematización doble ¿no? de los sublemas. pues eso ¿Qué, ¿Qué significa? Que hay que transformar la estructura del diccionario. A veces, complejizarla, pero a veces es simplificarla muchísimo, ¿no? A veces, eh, la herramienta informática nos permite volver a lo tradicional, porque le evita el problema a esa, a esa búsqueda tradicional, ¿no? mm, O, por ejemplo, en el caso de las locuciones, por ejemplo, eh, caer eh, en, en República Dominicana, se dice... Caerle gas a alguien, ¿no? Cuando le, le, le cae a esa persona o le, le llega una desgracia o algo que, que le causa mucho perjuicio. Pero también se le dice caerle gas morado, ¿no? Entonces, claro, en el diccionario en papel no se repetían las dos locuciones, se trataba de ahorrar. O, por ejemplo, en la frase proverbial, en lo que el hacha va y viene, descansa el palo. También se dice, mientras el hacha va y viene, descansa el palo. Había que solucionar para no multiplicar las veces que eso aparecía, exclusivamente por razones de espacio, no por otra cosa. El, la versión digital mmm, simplifica esto, porque ahí lo puedes poner de todas las formas en que aparezca realmente en tu corpus. Por lo tanto, mmm, esa confusión, esa dificultad a la hora de buscar, a la hora de lematizar, se resuelve, pero también implica una transformación de la planta. ¿no? O por ejemplo, las marcas. Todo esto que están viendo es una manera de coger ese diccionario que nosotros teníamos y mantenerlo vivo 10 años después. Y si es posible, mantenerlo vivo de manera que los que vengan después lo puedan mantener vivo otros X años más. Claro, eso se basa en que todo lo que se le hace al diccionario está documentado, justificado y que queda ahí un registro de lo que se está haciendo, para que se sepa esa vida del diccionario como ha sido. ¿no? Por ejemplo, en el sistema de Mark, nosotros hicimos un sistema de marcas que funcionó muy bien pero cuando estudiamos a lo largo de este tiempo que ha pasado desde la primera edición eh, la productividad de esas marcas nos dimos cuenta que una vez terminado el diccionario cuando te pones a analizar el diccionario desde fuera, ya no como si fuera su mamá ¿no? sino como si fuera alguien que, un exnovio ¿no? vamos a suponer y entonces tú vas a buscarle los fallos no, no te rías, Soledad. vas a buscarle los fallos ahí, a ver en qué te equivocaste pues nos dimos cuenta, le hace entre comillas lo de fallo, ¿verdad? Nos dimos cuenta que esas marcas, por ejemplo, nosotros en las marcas de, de registro del, del uso, ¿verdad? Las marcas de registro que señalaban, pues acepciones o locuciones que, cuyo uso estaba condicionado a a una determinada comunidad restringida de hablantes, por ejemplo, la marca juvenil, la tienen ahí a la izquierda, ¿no? las marcas de registro, registro juvenil, el registro del entorno de la delincuencia y registro habitual del entorno de la drogadicción. A nosotros nos pareció muy lógico eso, ¿no? porque nos cuadraba con lo que habíamos encontrado en las fuentes. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya el DED sale y empezamos a hacer un análisis lexicográfico desde fuera, como un exnovio, ¿verdad? Pues en ese análisis en profundidad del DED nos dimos cuenta que la productividad, por ejemplo, de diferenciar entre las marcas del entorno de la delincuencia y del entorno de la drogadicción era muy escasa. Es decir, teníamos muy pocos ejemplos de uso, me voy a lo más dramático, ¿no? Muy pocos ejemplos en los que no podrían haber sido intercambiables esas dos marcas. Es decir, hacer todo ese trabajo de marcación para que después eh, el total de veces en que esas marcas son productivas para el usuario del diccionario aparezcan ahí, a veces no compensa. Entonces, al final, en las reuniones que tuvimos con el equipo, después de estos estudios que se le hicieron al diccionario, pues consideramos que esas dos marcas se podían unificar, ¿no? Porque era, tenían una aparición muy, muy corta y habitualmente pues, confluían, ¿no? Y para no renunciar a la información que nos proporcionaban, pues se decidió que la próxima edición se van a unir en una marca común, que, que va a ser MAR, como de marginalidad, ¿no? Y al, al final, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos olvidar que las marcas deben revisarse también. Es decir, lo que en el DED pudo estar marcado como marginal, hoy puede ser de uso general, por lo tanto la marca marginal debe irse. Pensamos siempre que la revisión de un diccionario es meter palabras. O meter acepción. Generalmente pensamos meter palabras. Si llegamos un poco más, pensamos que es meter más acepciones. Pero no. Mantener vivo un diccionario significa que hay palabras que hace 10 años podrían, podrían estar limitadas al entorno juvenil y que ahora son de uso general. O que hay palabras que podían estar vinculadas con la marginalidad o con la drogadicción que ahora dejan de estarlo porque las usamos todos y no tienen esa connotación. O viceversa, porque se dan los dos caminos. ¿Qué quiere decir? Que en, en el diccionario la información tiene que revisarse no solo una palabra más, una palabra menos. Toda la información lexicográfica debe revisarse detalladamente porque todo eso vive como la lengua y por lo tanto cambia. ¿Qué debemos revisar? Lemas, variantes, acepciones. La ordenación de las acepciones, dependiendo de los criterios. En nuestro caso es menos traumático porque la ordenación de acepciones lleva un criterio gramatical ¿no? y después de gramatical casi de, de dependencia, no es por frecuencia de uso porque no teníamos documentación válida que avalara esa frecuencia de uso pero si incluimos nuevas acepciones o quitamos acepciones hay que volver a revisar esa ordenación de acepciones dentro del artículo por supuesto la definición, por supuesto las marcas los ejemplos. En nuestro caso, eh, nuestra aspiración es que todas las acepciones estén documentadas. En el DED, primero, no están todas, faltan bastante, pero eh, sí es uno de los trabajos en los que más nos estamos empeñando, eh, documentar, ¿verdad? O sea que las tenemos documentadas, pero no tenemos ejemplos incluidos en el diccionario. ¿no? Nuestra idea es que el nuevo tenga eh, ya sin limitaciones de espacio, ¿verdad? ejemplos en todas las acepciones ¿y cuáles son las actuaciones? lexicográficas, y ya estoy terminando pues primero eh, vamos a centrarnos en tres, digamos propuestas de modificación de lo que está en el diccionario de todos esos aspectos que han visto ustedes antes propuestas de adición de contenido lexicográfico pues nuevas entradas, nuevos lemas nuevas acepciones, locuciones, lo que sea, ¿no? Esas propuestas, eh, una vez hechas y una vez analizadas, tienen que adaptarse formalmente y estructuralmente a la planta del, del diccionario. O sea, no puede ser añadir nuevo sin revisar. Eso tiene que pasar por el tamiz de la planta del diccionario. Y en el caso nuestro, que es un, un diccionario académico, pues además, bueno, de esta última parte que las engloba a todas, les hablaré ahora. Pero bueno, todas esas propuestas de adición pasan por ese tamiz de la planta del diccionario. Y no se nos olvide que también de los diccionarios se quitan cosas. Hay que hacer propuestas de supresión y en un diccionario dialectal diferencial casi más. Porque, insisto, la lengua no es de nuestro terruño, no es de lo que se habla en nuestro pueblo. Entonces, lo que hace 10 años se decía en nuestro pueblo, hoy puede ser de uso general en la comunidad hispanohablante. Por lo tanto, deja de ser, por más que adoremos esa palabra como dominicana y nos sentamos vinculados, ya no es solo dominicana y por lo tanto ya no pertenece a los criterios de lematización, ¿verdad?, de de nuestro diccionario, por lo tanto también hay propuestas de supresión, ¿no? Y a, a esto se añade pues toda esa inclusión de ejemplos eh, documentación, en fin toda, toda la revisión que esto conlleva Ejemplos, ¿verdad? En esto trabajamos, nosotros nos reunimos trabajamos toda la semana, pero nos reunimos una vez a la semana con el equipo ¿no? Imagínense en el... Eh, una propuesta de modificación que puede ser homogeneizar dos resultados que en el diccionario ya tenemos incluido pero que nos hemos dado cuenta que el tratamiento no fue homogéneo en, el, en la primera versión. Por ejemplo, granadilla, bejuco, ¿verdad? Una planta, una mata. Bejuco de 40 metros de altura, bien. Y segunda acepción, fruto de la granadilla de forma redondeada, perfecto. Si van a frijolito chino, acepción 1, planta herbácea, tal, tal, tal. Acepción 2, fruto de esta planta y su grano. Está bien, las dos las leemos y las dos están correctas, pero son dos soluciones distintas para la misma cosa. Entonces hay que unificar, o es fruto de, y ponemos el lema, o es fruto de esta planta o de este árbol o de lo que sea y no ponemos el lema. Yo al principio, en, en, mi, en, mi, en mi novatez, ¿verdad? <ríe> dije, no, no, no se puede, lo que nos ha enseñado todos, no se puede repetir el lema en la misma definición, bueno, y entonces, claro, de ahí viene ese fruto de esta planta, ¿no? Pero a veces se le escapa a uno y entonces pone fruto de la granadilla. Después, de con el tiempo, te das cuenta de que hay estas incongruencias y tienes que tomar la decisión. Bueno, la decisión que va para la segunda edición es que. Mmm, es mucho más claro para el que lea la segunda excepción, fruto de la granadilla de forma redondeada, que decir fruto de esta planta, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? tomar Revisar, esto está mal, hay que tomar una decisión y actuar. Por ejemplo, en cosas tan sencillas como esta, homogeneizar el tratamiento lexicográfico, por ejemplo, de todas las plantas, eso lleva a la revisión de todas las plantas y todos los frutos que hay incluido en el diccionario, ¿no? Para que tratemos de que no se nos escape ninguno. O, por ejemplo, no sobreactuar. Una de las cosas que tiene el DED1, ese hijo nuestro querido, es una especial sobreactuación en cosas que sabíamos que teníamos carencia en los diccionarios anteriores. ¿Qué carencias tenían los diccionarios dominicanos anteriores? El tratamiento de ese contorno de la definición, ¿no? En los verbos, los complementos, los agentes, en fin. Eh, ¿Qué pasa? Que como quisimos contrarrestar eso, sobreactuamos bastante. Cuando el dead reposa, se publica y reposa y uno lo va a revisar, se da cuenta de que hay una serie de contornos que son absolutamente imprescindibles. Entonces, esa sobreactuación hay que revisarla. Hay que reconocer que uno sobreactuó y, y, y arreglarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, forfoyudo, adjetivo. Referido a persona que le queda grande la ropa que lleva puesta. Bien, ¿a quién le puede quedar grande la ropa que lleva puesta si no es a una persona? Sí, ese contorno está un poco sobreactuado ahí. Porque ustedes lo entenderían, cualquiera hablante de español entendería que le queda grande la ropa que lleva puesta. Qué sé yo, habría que redactarlo de otra manera, ¿no? Pero no necesariamente hay que poner el contorno, o la referencia a la persona, ¿no? O por ejemplo, flux abajo, la locución, tener un flujo de lengua, hablar a alguien mucho sin dejar hablar a los demás. Ese alguien sobra completamente, porque ¿quién va a hablar mucho sin dejar hablar a los demás si no es alguien? ¿Quién va a ser? ¿Mm? Entonces, claro, por eso yo decía lo de sobreactuación. ¿Está mal? No, no está mal. Es hablar a alguien, o sea, mal no está, pero está excesivo, está sobreactuado, es prescindible. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas también suponen propuestas de modificación. Ya se están haciendo idea que en un diccionario como el nuestro, que no es de los más grandes, 10.900 entradas, todas estas propuestas de modificación se pueden multiplicar por muchos números, verdad por muchos días y por muchos trabajos. Por ejemplo, yo que, que les he presumido tanto ¿no? de eliminar la impronta ideológica en la definición. Les cuento una anécdota. Yo presumo y presumo de eso todo el rato. Eh, me invitan a una universidad america, eh, americana no, perdón, alemana en, en Trier que tienen un centro de estudios eh, de las lenguas románicas y es del primer sitio del que salimos de República Dominicana a presentar nuestro diccionario y es un, en el entorno de un seminario sobre la cultura dominicana y entonces por supuesto yo digo lo de la impronta ideológica y todas esas cosas que les he dicho a ustedes hoy ¿verdad? Y eh, no se me ocurre, en, en algún momento estoy hablando de los extranjerismos y de no sé qué, y se me ocurre poner el ejemplo de... Queen y Queen Size, ¿no? La cama en República Dominicana, no sé si en sus países, eh, cama Queen, ¿verdad? O un colchón Queen o una colcha sábana Queen, por ejemplo, pues se, re, se refiere pues a... Y, ¿Y cómo lo defino? O sea, yo estoy hablando en este caso de la adaptación de los extranjerismos y cuando lo estoy leyendo, yo misma me estoy dando cuenta de la definición que hemos puesto, que dice referido a una cama, colchón o ropa de cama matrimonial. Y, y yo misma, cuando lo estoy leyendo, en, di, yo misma me doy cuenta, pero qué disparate, <ríe> qué disparate más grande, o sea, cinco años de presumir que lo que le estamos quitando es la impronta ideológica al diccionario, y se me ocurre escoger este ejemplo, ya podría haber escogido otro, en el que ahí mismo, delante de todo el público, yo misma me estoy dando cuenta que tiene una impronta ideológica evidente, porque una cama queen size no tiene por qué ser matrimonial. O sea, yo puedo tener una cama queen size para dormir yo sola o no necesariamente tiene que ser un matrimonio, ¿verdad? Entonces, cosas tan sencillas como esta, de la que ninguno estamos libres porque somos incluso trabajando en equipo, ¿verdad? son las que hay que corregirle un diccionario para mantenerlo vivo. ¿no? Ese día, pues yo ahí directamente dije, bueno señores, aquí van a ver cómo se trabaja en un diccionario. ¿no? Ahora mismo me acabo de dar cuenta, lo anoto, primera modificación, aquello era en el 2013 todavía, primera propuesta de modificación para la nueva edición del diccionario cuando la vayamos a hacer, pues este tipo de cosas surgen todo el rato, es inevitable, no hay que autoflagelarse, pero sí hay que ser muy consciente ¿verdad? de lo que, de lo que nos pasa y reírnos un poco también. ¿no? Un poco de sentido del humor en los lexicógrafos nunca está de más. Bueno, todas esas propuestas de intervención, supresión, corrección, modificación, ejemplificación, ampliación, es lo que trabajamos mi equipo y yo. Eh, todos proponen cosas que han ido encontrando en las fuentes a lo largo de todos estos años que hemos ido recopilando. Discutimos una por una, redactamos una serie de documentos técnicos eh, que redacta el equipo de Igalés, que se, se remiten, porque no hay que olvidar que somos un diccionario académico, eh, que se remiten a la Academia Dominicana de la Lengua, y con el visto bueno de la Academia Dominicana de la Lengua, que por otro lado tengo que decir que nos da un apoyo extraordinario, ¿no? con el visto bueno, cuando lo tiene, de la Academia Dominicana de la Lengua, ese es el paso previo a la inclusión definitiva en lo que será nuestra base de datos, pero en lo que será pues, la nueva edición del DED. En ese cuadro que tienen ahí, reflejan hasta hace 15 días, 20 días, las cifras de esas propuestas de intervención que han sido aprobadas hasta ahora. De ahí nos faltarían, digamos, un 20% que queremos terminar en lo que queda, lo que queda del, del año, ¿no? del mes de diciembre. Por ejemplo, 336 lemas nuevos, no es poco porque el último diccionario dominicano que se hizo antes que el nuestro tiene 2.000 lemas y el nuestro tiene 10.900, o sea que era bastante amplio, por lo tanto por ahí sabíamos que no teníamos mucho problema, pero sí, por ejemplo, modificaciones en la definición, nada más que, que 1.361, recuerden, eso es uno por uno, que hay que revisarlo, o adiciones de ejemplo que de eso nos sentimos muy orgullosos, tenemos ya casi 1.600 ¿no? eh, nuevos ejemplos, o más de 700 acepciones. Es decir, cada una de esas intervenciones genera un documento que hay que redactar, que hay que preparar y que se suma a esa biografía del diccionario, ¿no? que debe suponer la historia para el equipo que venga después del nuestro, ojalá dentro de muchísimos años, pero el equipo que venga después del nuestro a seguir manteniendo vivo este diccionario que nosotros queremos tanto. Así que quedo a su disposición y mi equipo también, que están por ahí, eh, para cualquier pregunta o, o para cualquier eh, debate que, que, que quieran hacer. Muchísimas gracias, Soledad, y muchísimas gracias a todos. Bravísimo, María José. Qué, qué regalo, qué regalo esta presentación, qué, qué, qué regalo. Y como tú misma decías, ¿no? cuando apareció este, esta idea de este seminario internacional y me escribiste en el acto. Me pasó muchísimas veces yo dije, pero qué? ¿cómo no? ¿Cómo no? Y, y, y fíjate que el, desde el semestre pasado, el semestre pasado, organizé un seminario de Español de América. Eh, y ahí habló eh, Lirian. Y Lirian decía, claro, bien, ahora con, con toda esta nueva movida ¿no? del diccionario integral para cada zona o para cada país, claro, está muy castigado el diccionario diferencial. Y ella decía, y muy segura, decía... Yo quiero reivindicarlo porque es fundamental, es un primer paso necesario para Básico. luego pasarse a la, a la integralidad, entonces por eso me encantó este título porque nuevamente es volver a esto, tú sabes que en la lexicografía hay modas hay modas de qué sé yo, lo contabas tú, ¿no? En relación con, con, con este sobreactuar, cuando nos empapamos todos con las enseñanzas de Manuel Seco, por ejemplo, en su manual de... en, en, en sus estudios de lexicografía. Estudio, estudio de la psicografía. Claro, el, de, de la ley de sinonimia, ¿no? De qué sé yo, el contorno, nos pasó a todos. Claro. Y luego con los años te das cuenta, oye, pero a ver, esto lo estoy haciendo para un gramático, para un filólogo, para un lingüista, o para mi mamá, mi abuela, un niño, qué sé yo, no sé. Bueno, ahí también están los diferentes diccionarios. Entonces te das cuenta de eso, que te, te entre lo que pasó con la escuela de Augsburgo, con toda esta simbología maravillosa, que también es, bueno, quién va a entender esto, quién, ¿no? El, y luego esto otro, y te das cuenta que quizás es mucho más sano... Una, una definición híbrida, como se diría, o incluso para, para algunas cosas una, una definición enciclopédica, pero ahí matizado, como, como decía eh, eh, Fernando el lunes, ¿no? estas definiciones semántico-pragmáticas que ayudan a entender bien el, el referente. Entonces, eh, nada me... me me encantó y me encantó también que compartieras cada una de estas anécdotas porque yo creo que cada proyecto, cada equipo está lleno, lleno de, de anécdotas y, y es maravilloso poder compartirlas porque coinciden, no sé, me acordaba muy cortito para luego darle la, la, la palabra a, al, al, al, a los asistentes cuando me tocó colaborar para, para los diccionarios didácticos con Concha Maldonado, que se aprende muchísimo con ella, muchísimo, claro, también lo que comentabas tú, el tema papel, el tema espacio, y había un ejercicio horroroso que era, bueno, si vamos a incluir voces del español de Chile, voces del español de América, qué sé yo, vamos a tener que eliminar ciertas de cientos de palabras, qué dolor, qué dolor, y yo me acuerdo, le contaba, me deprimía, yo que no soy dulcera, comía chocolate, decía, pero ¿cómo están? Entonces, en esa eliminación, en, con el equipo, eh, se sacó una de las acepciones de Ceiba, que es, una, eh, que es un, un árbol, o sea, el nombre el, el, el tiene dos referentes, ¿no? un referente para, para um, toda la zona centro-caribe y otro para un, un, el árbol emblemático de, de, de Argentina. Pero claro, yo decía en un momento... Gabriela Mistral escribió un poema maravilloso, a La Ceiba, pero a la Ceiba del Caribe, no a la Ceiba argentina. Entonces, claro, y esto es un diccionario didáctico y se lee a Gabriela Mistral. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, complimi, compl, ya metámosla, entonces, y esas peleas de, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos un dibujo? ¿Qué sé yo? O zurrón, en el momento de eliminar, se eliminó zurrón me acuerdo que estábamos con el equipo que también, el, el, entre ayer con Mar y hoy, ha salido el tema del equipo, que lo, lo fundamental que son los equipos y que sean equipos bien avenidos, se terminan transformando en familia, y uno se quiere mucho y cada uno tiene su función, hay uno que tiene la norma más al día, hay otro que es más enciclopédico, hay otro que es más busquilla con los diccionarios, entonces se tiene que generar esa conexión, y vaya que, que se tiene suerte cuando se logra el equipo bien avenido. Me acuerdo que estábamos ya hacia final del, del del trabajo era Navidad y sale el tema del villancico, del tamborilero con susurrón y no aparece surrón en el diccionario. Dios santo, ¿qué hacemos? Porque, claro, ¿qué hace un niño? Un niño va a buscar la palabra que está leyendo que no entiende o que no conoce, entonces claro. hay también un drama. ¿Qué sacamos para poder incluir surrón? O lo que hablaba también Mara ayer en, en relación con lo que se saca del diccionario de la lengua española, me acuerdo perfecto, porque justo esta dinámica que están haciendo ustedes de adición, supresión y enmienda, es la que te envía la, la academia cada cierto tiempo para que uno revise. A mí me tocó, como fui becaria, y me acuerdo que querían eliminar hace años Bagauda. Y yo, pero es que ¿cómo me van a eliminar Bagauda? Yo en la universidad enseño historia de la lengua, y se menciona la, la, el, el, el concepto. Entonces, que ¿No va a estar? ¿Y dónde va a estar? Peleamos, peleamos y la otra, y con esto termino de dar la nata, bretoniano. Entonces, eh, había pensado que había que eliminar bretoniano. Y me acuerdo que en el equipo de lexicografía de la Academia Chilena de la Lengua, eh, son solamente, que está esa división que yo la encuentro absurda, de entre los lingüistas y los literatos. Entonces, esto era solo lingüista. Y me acuerdo de una académica brillantísima que, que ya no está con nosotros, pero ¿qué es esto de bretoniano? ¿A quién le importa bretoniano? Entonces, claro, veíamos y decía, todo, referencia a Bretón de los Guerreros, ¿y quién conoce a ese? Pero es, que, decía, pero es que sí, en la literatura romántica española, ¿y a quién le interesa? Pelea, pelea. Bueno, al final, no, había que mantenerlo, pero fíjate que un, un aporte, yo decía, claro, a mí me suena bretoniano más a Bretón, el, el, el uh -huh. fundador del surrealismo, que a Bretón de los Herreros. Ya luego a Bretón de los Herreros lo conocí y le tuve un cariño enorme porque el, el, el, el, el autor del diccionario que, de, de mi tesis doctoral lo cita pero profusamente. O sea, ejemplos de Bretón de los Herreros y ahí dije, y este hombre además tenía una obra monumental. ¿Cómo no va a estar bretoniano? Pero luego también, qué maravilloso sería que se incluyera también bretoniano en relación al, al padre del surrealismo. Y apareció, apareció nuestra, <risa> nuestra, nuestra consulta. Comento todo esto para, para, para decir ¿no? que el, el mundo, el mundo maravilloso de lo, de, del, del, del quehacer del, del diccionario y, claro. y todo lo que tiene que ver con esto. Mira, acá te estaban, estaban hablando maravillas de... Ahí, ahí he leído a sí, Iván, a Iván, última, sí. a Iván he leído la última, que estaba preguntando sí, que se sí. si abundan las discusiones. ¿Y qué hacemos cuando el consenso es como un poco forzado? <risa> pues sí, digo, claro, evidentemente abundan las discusiones. Nosotros tenemos, hablaban ustedes de eso, hablaba Mar ayer que la veo ahí, de esas palabras que se inventan los equipos lexicográficos, ¿verdad? Que se, forman, se, se convierten en históricas en un equipo cuando trabaja y que todo el mundo sabe lo que es. Bueno, yo empecé a hablar del parqueo. ¿eh? Ah, ahí está Rita poniendo que tenemos un parqueo. Bueno, en eh, parqueo es aparcamiento, no sé, bueno, aparcamiento, ¿verdad? Entonces, mmm, cuando yo veo que la cosa se pone agria, eh, en República Dominicana diríamos, diríamos, cuando la piña se pone agria, pues entonces yo digo, bueno, esto va para el parqueo, <risa> esto va para el parqueo. Claro, el parqueo en enero era un parqueo sencillito. No, pero el parqueo hoy en diciembre es como de varios niveles, ¿verdad? un parqueo interesante ya. No, no, en general es verdad. Lo que pasa es que cuando tú trabajas en la práctica, cuando se ve desde fuera, pues empezamos con estas disquisiciones teóricas y voy a decir una burrada, yo no sé, Marta, párate los oídos. Cuando trabajas en la práctica hay un momento en que tienes que decir, bueno, que okay, ya está, mira, esto lo vamos a poner así y ya, ¿por qué? Pues porque, ves, es que es así. Es, mira, esto vamos a ponerlo así, ya después si está mal lo corregimos. Claro, ¿qué pasa? eso en papel es terrorífico. Yo también lo aprendí con Concha Maldonado. Ella decía, ay Dios mío, es que si eso está mal el diccionario que y a mí para eso que ella decía de que hay que tirarlo a papelote. A mí aquello se me quedó marcado para toda la vida. Yo decía no no no no errores no problemas no. Pero con el nuevo con la nueva tecnología tenemos la ventaja de que lo que tú pones ahí por eso es mantenerlo vivo, porque lo que tú pones ahí, pasado mañana, tú puedes decir, o sea, no es ponerle la mano a todo, es decir, hay que tomar una solución de compromiso, hay que hacerla. A veces puede ser consensuada y a veces uno tiene que tomar como director del equipo de lo que sea la responsabilidad de decir. Y por supuesto, cuando es un equipo, es un equipo, es decir, todos opinan, todos trabajan y hay veces que la razón la tiene uno u otro a veces no sabemos quién la tiene pero hay un momento que hay que decidir esa es la vida del lexicógrafo o sea con una decisión constante no ahora queda con esto ahora esta variante ahora aquí ponemos coma le ponemos un contorno no solo ponemos eh, consulta otra vez la planta la planta tres veces al día esto no se nos ocurrió en la planta espérate, esto no sale aquí en fin lo que, lo que yo quería hacer es una cosa como muy práctica, porque cuando uno hace, yo lo he hecho, yo he hecho lexicografía, mis, mis profesores han sido los mejores, eh, y lógicamente nos ceñimos a, a, lo, a la parte técnica, pero mientras he, estaba estudiando la parte de técnica o la parte no, no práctica, digamos teórica, esa era la palabra, a mí se me ocurrió trabajar con Concha Maldonado, y entonces yo dije, ah, no, pero espérate, Espérate, espérate. Esto es otra. Espérate un momento. Espérate, que esto es otro universo diferente. Claro, la parte teórica es esencial. Hay que tenerla dominada, pero después hay que superarla, porque si no, la parte teórica te, te congela, te frisa, diríamos en República Dominicana. O sea, te, te frisa, te quedas colgada como cuando la conexión se va, te quedas colgada y no haces nada, no produces. Entonces hay que ponerse, como decía Mar ayer, en la fila de los de hacer. Y arriesgarse a equivocarse también. No pasa nada. O sea, claro, uno quiere hacerlo bien, pero si te equivocas, pues no pasa nada, se corrige y ya está, porque de equivocarse se aprende y el que venga después, si tú te equivocas mucho, el que venga después aprenderá mucho y ya. Todos los que se equivocaron antes, yo los admiro muchísimo a todos y los quiero muchísimo, los aprecio horror y cuando los critico, los critico con un cariño extraordinario, no el del exnovio, no. El, el, el de verdad los, los critico porque, porque con ellos es que he aprendido y puedo hacer lo que hago. Y los que vengan después, pues ojalá me critiquen muchísimo a mí, encuentren muchos errores porque eso será señal de que sigue en pie lo que estamos haciendo. ¿no? A ver, veo las manos levantadas ahí. Sí, Mar. <risa> bueno, yo quería intervenir porque he podido conectarme tarde y lo, y lo siento muchísimo, pero. Eh, eh, quiero declarar públicamente mi admiración por la doctora Rincón y por el trabajo que hacen ¿no? en el diccionario, como todo el equipo, ¿no? en el diccionario del español dominicano lo sabe perfectamente y además quiero declarar mi admiración también porque al oírla hablar... Es que yo creo que quienes trabajamos en lexicografía nos sentimos muy reconocidos. ¿no? Son los, nuestras vivencias, nuestros problemas comunes. A mí me parece un poco cruel lo de mirar un diccionario que, en, la que una, en el que una ha trabajado como una expareja, ¿eh? porque sobre todo al principio, si lo pensamos con el tiempo, ¿eh? si dejamos enfriar cinco años a la... Sí, sí. Pero, ¿eh, ve que el sí ves vale. ve que el Sí, sí, sí vale. pero unos años, ¿no? Al principio que las cosas están muy recientes. sí, sí, y entonces, sí, sí. Pero es, es, es muy. Y, y realmente, pues creo que es una de las claves también. El, el asumir el error, el asumir el riesgo, es la diferencia también, ¿no? Entre hacer y no atreverse a hacer, que a veces eh, no es tanto. Eh, solo los que critican, digamos, sino el no atreverse a hacer o el decir siempre lo que deben hacer los demás eh, cuando decías eh, que, que en la planta bueno, nosotros tenemos planta, manual de redacción, documentos de revisión pues que siempre va a haber un caso que se escape ¿no? y además las interpretaciones de un mismo fenómeno pueden ser variadas ¿no? entonces casi debemos aspirar a intentar ser lo más coherentes posibles con la conciencia de que no siempre lo vamos a hacer, pero que eso no claro. nos paralice ¿no? de alguna manera y eso, por eso me siento muy reconocida eh, eh, que, y creo que, que todos los que trabajamos en lo que dices ¿no? en, y, y bueno eh, es duro cuando vemos un error no, no nos gusta y cuando claro, nos lo no señalan nada, menos no. no nos gusta Ay, ¿no? Sí, si lo ve otro peor <ríe> claro si lo ve y, y utiliza un altavoz pues peor pero, pero es parte del progreso, eh, de, del trabajo. Es decir, si, me ha gustado mucho lo que has dicho ahora. Si alguien lo mejora después es que a lo mejor lo que se ha hecho pues, ha sido un pequeño escalón para que otro pueda subir más. ¿no? Y en ese sentido, pues creo que... Que por una parte es lo que decías, en lexicografía hay que decidir todos los días, no podemos teorizar ¿no? y basarnos en los cuatro ejemplos que están magníficamente estudiados, pero en los cuatro ejemplos ¿no? que la gramática nos pone, que da... hay que decidir y hay que eh, también vivir con, con nuestra conciencia de, de nuestro carácter, pues eh, digamos de. falible, de, de, de, falible, no somos falible. El Exacto. Carácter falible. falible, falible Exacto, no me salía la palabra. Carácter falible. Y, y, y bueno, eh, por eso somos las personas que parecemos. Decía una compañera mía que, que su, su suegra no hablaba, definía. ¿no? Y decía, bueno, es una caracterización terrible de una suegra, pero sí. le decía, es que esta no conoce a los lexicógrafos, los lexicógrafos <risa> definimos y dudamos, ¿eh? al mismo sí. momento dudamos y sabemos que puede mejorar, ¿no? pero bueno, la verdad es que solo quería pues, intervenir para, para declarar lo que he dicho al principio, mi admiración total, creo que hacéis un trabajo maravilloso y yo soy absoluta, Fan, seguidora, admiradora y como vamos, y aprendo de una maestra como, como la doctora Rincón todos los días. Y gracias por poderla escuchar. Ay, gracias, Mar. Ahí estaban preguntando cuánto formamos parte del equipo de redacción del diccionario dominicano. Eh, fue un equipo, un germen de equipo, ¿verdad? Pero yo hice la coordinación y después teníamos una parte de equipo académico. Eh, Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, Fabio Guzmán Ariza, Roberto Guzmán, que está presente hoy aquí, Ruth Ruiz, eh, trabajó en la parte de revisión, cor eh, corrección, que no es fácil, porque ahí también he visto algún mensaje de alguien que dice que cuando uno lee sus textos, sus propias cosas... Eh, lo lees 200 veces y 200 veces se te va el error de nuevo, porque, porque ya no lo ves. Entonces eso es muy importante, gente multidisciplinar que te corrija, que te vea cosas que tú no has visto, ¿no? Eh, así eh, hubo cuatro que nosotros llamábamos lectores, ¿no? que, que fueron los que nos ayudaron porque no teníamos un corpus como hoy se entiende un corpus, no, no, no había ni, ni tecnología ni presupuesto para eso pero sí teníamos lectores eh, que, que trabajaron voluntariamente, además, con las fuentes, que nos ayudaron muchísimo, aprendimos muchísimo, además que se comprometieron, porque a veces el trabajo voluntario del diccionario, todo el mundo es voluntario, los cinco primeros días. Cuando le has mandado 200 páginas, ya te dicen, ah, no, es que yo creía que esto no era, el diccionario él creía que era una palabra diaria. Entonces, claro, voluntarios sí hay muchos, pero de verdad, de verdad, de los que se comprometen hay pocos, porque hemos hablado del equipo, pero esa es, lo que hace falta para trabajar en lexicografía son muchas cosas. O sea, tú no puedes ser un lexicógrafo de alcoba, o sea, encerrado en tu mundo. Tú tienes que saber de muchas de más cosas, tienes que aportar conocimiento de la vida, del entorno. O sea, no te puedes encerrar, la gente tiene que, para ser lexicógrafo hay que ser muy... Digo, desde mi punto de vista insisto, no, hay que ser muy abierto, escuchar muchísimo, interesarse por muchísimas cosas, todo te tiene que llamar la atención, todo tiene que ser motivo de curiosidad, porque es que tú estás trabajando ahí desde Granadilla, que es un bejuco, que no sé qué, que a quién le importa, ¿verdad? Hasta el espíritu del vudú de lo que dibujan, que trabajamos el otro día, ¿cómo era Roberto? Bebé las dos con un V, ¿verdad? Bebe, un, un, un dibujo ceremonial que se hace en las ceremonias de, de, de voodoo, ¿no? Después, pues, ¿Qué sé yo de vudú? Bueno, pues hay que, tú, tu equipo, quien sea, ¿no? Hay que saber de todo, no saber de todo, pero sí sentir curiosidad por todo. Y, y, y crearse también una red de afectos del diccionario, porque nosotros no tenemos presupuesto para contratar a un especialista. Mmm, a un folclorista o a un etnógrafo, no tenemos, de planta, imposible. ¿Pero qué sí tenemos? Pues muchos muchos amigos que, que, que sienten reconocimiento por lo que haces y que tocas y dice oye, mira, que estamos con los términos del vudú, echa ahí a ver que, si he hecho algún disparate. O Roberto buscó a gente aficionado a las peleas de gallos, que son tradicionales en la República Dominicana y teníamos mucho léxico. ¿Qué sé yo de peleas de gallos? ¿Qué sé yo? Pues hay que saber y hay que, ser, hay que estar abierto a todo y hay que curiosear y aprender muchísimo. Y esa es una de las ventajas de lo que nosotros hacemos. Y es que nos mantiene abiertos todo el rato, abiertos al entorno, abiertos a, a, al mundo, ¿no? a la curiosidad. Y el equipo, pues eso, tuvimos cinco lectores. Todos los miembros del equipo fuimos lectores. Pero tuvimos cinco personas, solo de, cuatro o cinco, solo dedicadas a, la, a, a lectura de fuentes. Eh, y después, pues, ya ustedes los conocen, tres, cuatro personas a lo sumo y por supuesto la revisión de algunos académicos, porque eso es otro, no todos los académicos eh, son lexicógrafos, eso para empezar, ¿eh? no lo he dicho, pero parece pero grullo, pero es así. O sea, los equipos lexicográficos técnicos, en mi caso, yo conjugo las dos cosas, pero lo normal es que no lo sean, ¿no? Y también hay, pues, quien se interesa por el trabajo y quien no se interesa. Por, por la lexicografía, ¿no? entonces hay que contar con todo eso, no, aunar muchos esfuerzos y buscar gente con mucho compromiso por lo que está haciendo y con, y con personalidad, o sea, hay que tener personalidad para ser lexicógrafo, porque hay que tomar decisiones, asumirlas, defenderlas y si puede ser reírse de uno mismo, pues también es un poco sano. Más cosas. Yo me voy, al, me voy al pleno de la Real Academia dentro de un rato. Sí, tienes, yo estaba preocupada por, ¿Por eso, María José, porque estás estoy ahí Estoy mira. bateando, dicho en dominicano, estoy bateando, estoy <ríe> cuada, cu, cuidando las dos bases. <ríe> no, pero mira, no, cortito, pero nuestra perfecto. querida Mercedes Rodríguez dice, considerando la fuente literaria para la segunda edición del diccionario, ¿tienen previsto revisar la noción de literatura canónica? ¿O de mayor prestigio cultural parece necesario teniendo en cuenta el actual proceso de problematización por el, por el que atraviesan nuestras literaturas nacionales, contexto latinoamericano? Felicitaciones por el trabajo realizado. ¡Qué buena pregunta! Gracias. Gracias, Mercedes. Sí, no, nosotros no somos en eso, en eso y en muchas otras cosas, no somos nada canónicos. ¿eh? Mm. Es decir, ya en la primera edición del diccionario, pues estamos hablando de literatura, porque estamos hablando, pero vamos, yo me leí muchísimas novelas que no podrían considerarse dentro de mi canon literario ni novela siquiera. Pero no es el canon literario, literario lo que nosotros estamos buscando. Es mm. más, es más, mientras menos del canon a veces son más valiosas. ¿Por qué? Pues porque el canon literario, si estamos hablando de un lenguaje literario, verás, no quiero ser tendenciosa, ¿no? no quiero decir que lo que no es del canon literario no es bueno, no me voy a meter en eso. Quiero decir, ahí se leyeron novelas de, de todos los niveles, de todos los estilos, autopublicaciones, eh, menos poesía, evidentemente que no, eh, porque si ya el lenguaje literario para la lexicografía es muy resbaloso, muy resbaloso, porque mm, el lenguaje literario, eh, por supuesto el de la poesía, descartado, ¿verdad? Pero, por supuesto, el canon literario eh, fue lo primero que arrancó, porque no podíamos partir sin tener ese canon. Y, y después el canon literario nuestro fue todo lo que cayó en nuestras manos que estuviera publicado. Sobre todo porque hay un, un, un rango del lenguaje, un registro, determinado registro del lenguaje, que a lo mejor en el canon literario no te va a aparecer. O eh, pues sí, no necesariamente. Ahora estoy pensando en ejemplos al mismo tiempo que hablo, ¿no? Pero no, no, por supuesto, na, nada de, de canon en el sentido del reconocim de la literatura reconocida por unos determinados estatus académicos, no, no, no, no, para nada. Eh, si estaba publicado, era de autor dominicano, eh, insisto, que no lo he dicho, pero lo tengo en la cabeza porque lo quiero decir hoy en la academia, que, lo que es el español dominicano a veces decimos que se habla en la República Dominicana, pero hay más de un millón, yo no sé cuántos serían, pero hay más de, vamos a decir, más de un millón de dominicanos que no viven en la República Dominicana. Hay una diáspora grande de República Dominicana, por ejemplo, no solo en España, en Estados Unidos, y que conservan su, su forma de hablar, su variedad lingüística y sobre todo su, su léxico como una señal de identidad a veces con mayor conciencia que los mismos que viven en las fronteras de la República Dominicana. ¿no? Y lo tengo, y, y Roberto no me va a dejar mentir, como ejemplo, porque el Diccionario del Español Dominicano se presentó en República Dominicana, en Santo Domingo, en Santiago, en fin, en las principales ciudades, eh, se presentó en Alemania, ¿verdad? Esa, esa que yo dije es, es célebre. Y después, pues lo presentamos, por ejemplo, en Miami, lo presentamos en, en Estados Unidos, en, en, en Miami y en Nueva York, y por ejemplo, el día de Miami fue... Absolutamente emocionante uh -huh. ver a la gente reconociéndose, abrir el diccionario y emocionarse, reconocerse en ese lenguaje. El día, el, el día de Nueva York fue casi, casi hicimos un, un incidente ciudadano ese día, ¿verdad? Porque el espacio que teníamos era el que era y, y acudió tanta gente que acabamos presentando el diccionario, o sea, salimos del local, ya saben, los Estados Unidos, ¿verdad? No, no, demasiada gente fue a foro, no sé qué. Y en la puerta del local, en, en, en plena séptima avenida de Nueva York, en, en pleno centro de Manhattan, acabamos como, yo no sé, 100, 200 personas hablando del diccionario del español dominicano en la calle. O sea, a lo que me refiero es, mmm, hay que ver que esas expresiones de los dominicanos, por ejemplo, de la diáspora, no necesariamente están en la literatura canónica, tampoco los del interior. Entonces... No, no hay un filtro por canon literario. Si está publicado, es obra de un dominicano y, y, y llega a nuestras manos, que ese puede ser otro, otro filtro, y, y, y tenemos acceso a eso, eh, entra como fuente sin duda. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿na, ¿nadie más quiere comentar algo o dejamos a, a, a, a María José irse a ese pleno para comentar esto que es clave? Oye, una última consulta, eh, ya que está este grupo consolidado, estás esto ahí, están, que me encanta con, ver, verles las caras, ¿no? A Ruth, a, a, a Roberto, eh, es maravilloso, es maravilloso que hayan venido. ¿Hay algún otro plan? Porque, claro... El, el, quedé impactada con esto de lo, de lo tardío de la, de la historia de la lexicografía diferencial en República Dominicana. Bueno, Paraguay es peor, es peor. Eh, claro, años 30 del, del siglo XX. En relación con eso, ¿no hay algún plan, quizás, no sé, de, de tesis, tesis de, de, de grado, qué sé yo, para ver lo que pasaba en el siglo XIX eh, quizás con lo que dice Francisco Javier Pérez, ¿no? Los diccionarios dentro de, los, de, la, de la literatura, ¿no? Eh, sí, sí. sí, claro, sí un eh, un algo así. Ni, ni siquiera sí, sí. Bueno, qué, qué gusto que, que me des ¿no? la, la entrada, pero sí, eh, ese es otro de los grandes Yo te dije que estábamos como en 10 o 12 proyectos, ¿verdad? tú sabes, lexicógrafo al fin. Eh, pero sí, diccionario del español dominicano, por un lado, eh, estamos con eso en el Igalex, pero al mismo tiempo estamos trabajando en, el, en lo que será el Tesoro Lexicográfico Dominicano. Eh, y nos hemos sumado, que la semana que viene tengo una reunión con ellos, a un proyecto apasionante que hay del Tesoro Léxico de América, no me acuerdo cómo es el nombre, el Tesoro Léxico del Español de América, con Canarias, con.. con Caray, se me fue. Con Dolores eh, Corbella. Corbella, exactamente, exactamente. Con Dolores Corbella y el Igalex, eh, pues va a participar en la parte dominicana, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes. Eso sí nos hace mucha falta. Para nosotros, entre comillas, no es tan difícil precisamente porque tenemos una vida escasa, corta, pequeña y no es tan difícil, pero quién sabe lo que nos vamos a encontrar, porque eso es lo que falta, no empezar a buscar, quién sabe, si eso que nosotros creemos que es lo primero, si cualquiera de ahora fuera a buscarlo, ni siquiera lo encontraría, es que no hay de ese primero, que creemos que es el primero, hay poquísimas referencias, no aparece por ningún sitio, ni queriéndolo buscar, entonces, quién sabe si anterior a eso, no hay más cosas. ¿no? Eh, Dolores tiene, yo creo que en el Congreso, si lo podemos celebrar, eh, ojalá este año en mayo en, en Canarias, eh, ella tiene un proyecto sobre historia de la lexicografía. Yo voy a participar con, la, con algo sobre la historia de la lexicografía dominicana. Eh, de ahí a que encontremos muchas cosas, pues probablemente yo creo, sospecho que lo que encontremos va a ser eso, ¿no? La, esa, esa lexicografía inserta en obras que no esperaríamos que fueran, que, que fueran lexicográficas en, en principio, ¿no? Creo que por ahí vamos a tener que tirar del hilo, ¿no? No tengo mucha esperanza, pero mmm, necesitamos gente que investigue, porque todo no podemos hacer nosotros, pero... Bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar a ver si si armamos un poco ese tesoro mm, lexicográfico dominicano eh, para nosotros, por supuesto, pero nosotros lo manejamos, aunque sea casi en formato papel, ¿no? Pero no solo para nosotros, para todos, para el diccionario histórico, para todos, ¿no? Y si tuviéramos uno americano, pues ya te digo, ¿no? Como, como paso, como como ladrillito en la pared del diccionario total del que hablamos ayer, pues ¿Por qué no, no? Eso es lo que nos queda, ir poniendo ladrillitos ahí. Está bien, yo me conformo con eso. Totalmente, totalmente. Querida María José, qué, qué maravilla, qué delicia este diálogo. Eh, te dejamos eh, ir ¿no? al, al, al, al pleno. Y gracias a todos, a todas. Eh, por estar sí, hoy y no se olviden, no se olviden que mañana el encuentro es eh, con Aurora Camacho, ¿no? Para, para que no se olviden, una, una grande también, una grande. Gracias, gracias, mm -hmm. gracias querida María José. Nos vamos muy contentos. Besazo y abrazo. Chau, chau a sí, todos. <ríe>